Lupe y Polo, Leyendas de la Música Norteña La música norteña es un género de música folclórica y popular de México, interpretada por un conjunto norteño que consiste en una instrumentación de acordeón y bajo sexto, también incluye a menudo batería y bajo eléctrico, en lugar del tradicional contrabajo y tarola. Lupe y Polo se formaron en 1970 e iniciaron por el gusto de la música se reunían en sitios en México y al encontrar la afinidad entre ellos, decidieron crear la agrupación. Fue la primera agrupación que con sus temas, creó el gusto por la norteña entre los músicos de este género en Colombia, con temas como La Banda El Carro Rojo, De Lejos, Tierras, Los Pasajes, Con la Tinta de Mi Sangre y Por Mil Puñados de Oro. Ándale, entre otras canciones que nos estremecieron y que guiaron la formación sentimental de millones de hispanohablantes y que aún en sus presentaciones siguen siendo las más solicitadas. Su mayor auge musical se llevó a cabo en los años 70, 80 y 90 en su país natal. Gracias al movimiento de redes sociales se dan cuenta que cuentan con una gran aceptación en diferentes países de Latinoamérica. En 1970 y en 1972 estuvieron visitando Venezuela, por lo que hasta ahora hacen el acercamiento directo con nuestro país. Después de más de 40 años en el mercado, aún siguen vigentes porque hacen parte del repertorio de todos los músicos de este género en Colombia. Club People originales de Monterrey, México, visitaron por primera vez a Colombia por presentar su show a miles de personas seguidoras de su música, canciones que Hacen parte de su historia de vida y que llegan a Colombia para disfrutarlas en vivo por sus intérpretes originales. Trae una recopilación de 20 de sus más grandes éxitos grabados en los años 70 y que han hecho que el público colombiano supiera quiénes eran sin haber venido. Estuvieron en la presentación de la Tigres del Norte y se quedaron para hacer presentaciones en otras ciudades. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.